bueno Ante la realidad sociolaboral que está ya presente desde hace unos años, vemos que el deterioro cada vez es mayor y está, está eh, suponiendo a todo tipo de, de situaciones laborales pues un, una falta de recursos cada vez mayor, la calistía de la vida va unida a todo esto. Entonces eh, eh, lo que ocurre es que el mundo del pensionista en concreto de los jubilados, es el que, el que está perdiendo unos poderes adquisitivos enormes y luego las generaciones más jóvenes se van quedando sin puestos de trabajo con un panorama muy complicado y con comportamientos eh, tanto bancarios como, como de responsabilidades a través de las clases políticas pues que no, no están atendiendo como es debido las necesidades reales eskatzen dugu ba pertsona guztiak bildurra galtzeko ba inguru honetan ez da ezer gertatzen e, bakarrik nahi dugu ba hori atera kalera eta e, momento guztiak ba egon errebindikazioak egiten, errebindikazioa justoak eta e, merezi dula ba hori moito fiska talperrakendu eta kalera atera